Si bien es cierto, la Tierra es el único lugar habitable y seguro, en el que muchos humanos se sienten seguros. Pero dejando a un lado los desastres naturales que pudieran atentar con nuestra seguridad, existen lugares menos favorecidos o vulnerables los cuales representan un peligro y que además son inhabitables. Número 1 Depresión Danakil, de también conocido como Valle Extraterrestre, está ubicado en Etiopía y es uno de los lugares menos habitables del mundo, además de poseer uno de los más altos grados climáticos del planeta y en donde encontraremos manantiales ardientes con colores en base a formaciones de sulfuro, sal y azufre. Número 2. Lago Níos. Este peligroso lago se localiza en Camerún y expulsa dióxido de carbono de manera inimaginable. Y uno de los sucesos que sin duda sorprendió al mundo ocurrió en el año 1986 con una erupción limnica que mató alrededor de 1.700 personas y a 6.000 cabezas de ganado en pocas horas. Dejando la escena como una película de terror, dejó a la comunidad internacional conmocionada e inmediatamente Varios investigadores arribaron a descubrir el misterio de ese suceso que escondía un peligro invisible. Número 3. Valle de la Muerte. Ubicado en el desierto de California, es considerado uno de los lugares más calurosos del planeta. En el cual se han tenido registros de hasta 56.7 grados centígrados en el 10 de julio de 1913 Siendo la más elevada de la historia Y recientemente alcanzó los 54 grados centígrados Provocando por dos días apagones eléctricos en California Luego de que una planta de energía fallara Número 4 Lago Natron. En Tanzania existe un lago de color rojo, dicho tono creado por los organismos que se presentan y a las algas amantes de la sal y que alcanza una temperatura de hasta 60 grados centígrados y un pH alcalino de entre 9 y 10,5. Pero ahí no acaba el peligro, ya que estas aguas letales podrían petrificar a cualquiera que tome un chapuzón ahí, y es que su nombre se debe a la sustancia que utilizaban para secar las momias en el antiguo Egipto y las algas y los flamencos temerarios son los únicos seres vivos que las habitan. Número 5. Lago carachay es el lago más contaminado del mundo y bastante nocivo, localizado al lado de la central nuclear de Mayak, pues en el año 1951 se empezó a utilizar esta masa de agua como depósito de residuos radiactivos el problema empezó a ser notorio a partir de la década de los 60 cuando los niveles de agua del lago empezaron a bajar de un modo considerable debido a varios periodos de sequía quedó entonces al descubierto mucho polvo radiactivo que mediante la acción del viento dispersó la muerte y la enfermedad en varios kilómetros a la redonda y los niveles de radioactividad en la orilla del lago carachay superan en 200.000 veces los valores considerados normales por lo que se dice que cualquiera que pase una hora seguida en la orilla de este lago moriría Número 6 Aguas del agua azul turquesa si vieras este lago, no imaginarías que en su belleza habita el peligro. Este lugar se encuentra en Kauai, Gen, donde su particularidad es el olor azufre que arroja al aire mientras más te aproximas a la zona. Y lo más tenebroso son los sucesos que han acontecido ahí, ya que han sido 80 las víctimas del agua azul turquesa desde el año 1968, desde personas asfixiadas, aplastadas y tragadas por la misma tierra. Número 7 Pozo de Jacob Si eres amante del buceo definitivamente no es el lugar correcto El Pozo de Jacob es un mágico manantial cárstico perenne. Cuenta con un descenso de 10 metros de forma vertical con dirección al interior de la tierra Además alcanza profundidades de 40 metros por lo que está considerado como una cueva submarina sumamente peligrosa Número 8 Hilja de Quemaida Ubicado en la costa brasileña, también conocido como la Isla de las Serpientes, tiene el acceso estrictamente prohibido al público, ya que hay alrededor de 4.000 serpientes venenosas, las cuales son un peligro inminente para cualquiera que se acerque. Número 9. Lago Hirviente. Esta isla caribeña debajo de este lago... Se encuentra con una base de magma líquido hirviendo, lo que quiere decir que el agua que permanece allí tiende a subir hasta temperaturas de ebullición y puede representar un peligro inimaginable. Número 10. The Poison Garden. Este parque botánico se ubica en la localidad Northumberland en el Reino Unido y es considerado uno de los más mortales del mundo pues refugia más de 100 plantas tóxicas por lo que no es un lugar público y quien visita este lugar solo puede ir bajo un guía especializado y entre sus restricciones está prohibido tocar, oler y comerse las plantas y desde que entran te advierten en un cartel que te dice estas plantas te pueden matar aún así, pese a estas advertencias han ocurrido varios casos de desmayos Debido a los efluvios venenosos que alguna de estas plantas lanzan al aire. Por mencionar que es el único jardín del mundo en donde los jardineros cuidan las plantas con traje de protección y máscara. Debido a los riesgos que conlleva estar cerca de estas plantas venenosas. Y como nota curiosa, tanto el castillo como el propio jardín aparecen en las películas de Harry Potter.